Cuando en teoría de juegos resolvemos los juegos dinámicos por inducción hacia atrás con el fin de calcular su equilibrio y saber cuál va a ser su evolución partimos del final del juego y lo vamos recorriendo paso a paso hasta el principio observando cuáles serían las decisiones óptimas de los individuos cuando tienen en cuenta cuál va a ser el desarrollo posterior previsible del juego. Esta forma de resolver los problemas parece bastante razonable pero no es extrapolable a situaciones parecidas, pero que pueden llevarnos a situaciones paradójicas. Lo veremos a continuación con la paradoja del examen sorpresa. Imaginemos que un profesor anuncia que la semana que viene va a hacer un examen, pero no va a decir qué día, de lunes a viernes, va a llevarlo a cabo. Será un examen sorpresa y los alumnos no podrán saber qué día lo va a hacer. Examinemos la situación. Fijémonos en que si llegado el jueves por la tarde no ha hecho todavía el examen los alumnos sabrán que el examen tendría que ser necesariamente el viernes pero en ese caso el examen no sería sorpresa, por tanto debemos eliminar esta posibilidad. Siendo esto así, pensemos qué ocurriría el miércoles por la tarde si el profesor no ha hecho el examen. En este caso los alumnos estarían seguros de que el examen sería el jueves, dado que como acabamos de ver el viernes no es posible que lo hiciera, dado que el examen no sería sorpresa. Pero si los alumnos saben que va a ser el jueves con certeza entonces no sería un examen sorpresa, por lo que debemos igualmente descartar el jueves. Lo mismo pasaría si alcanzado el final del martes el profesor no ha hecho el examen. En ese caso, dado que jueves y viernes no pueden ser como hemos visto, el examen tendría necesariamente que ser el miércoles. Pero como en ese caso no sería sorpresa, también lo eliminaríamos. Bien, del mismo modo descartaríamos el martes y con el mismo razonamiento tampoco podría ser el lunes. Entonces, no puede haber un examen sorpresa. ¿Y qué ocurriría si yo les digo a mis alumnos que la semana que viene les voy a poner un examen pero no les voy a decir qué día de la semana se lo voy a hacer? Sería sorpresa para ellos o no si se lo pongo el miércoles, por ejemplo, o el martes. Yo creo que sí. Paradójico, ¿no?